Hola a todos, mi nombre es y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rusty, hoy os traigo un vídeo en el que raidamos lo que viene siendo la base de un clanaco que guardaban todo su loot ahí, así que nada, espero que lo disfrutéis, va a haber mucho loot, va a haber un poco de salseo, van a haber un par de mochazos, así que nada, disfrutadlo chicos, os dejo dentro el vídeo, ya. Vaya cosa más pequeña, el directo, entré directo el número 3, pues si hoy es el cuarto, vaya cosa más pequeña, 10. A ver, vamos a ver cómo será esto, ¿vale? Lo voy a intentar esconder aquí en el bosque. Creo que está un poquito, igual, un poquito arriba. Vale. Vale. A ver. Aquí, aquí, una cajilla y el armario nada, vamos a limpiar el server, ¿no? ¿Estáis conmigo que okay, chicos? Hay barco, pero no hay... Eh, eh, eh, eh, eh. Coge todo lo que puedas y salpitando, loco. Sí, sí, sí. Venga, va. Bueno, no hay torretas, ¿no? Encima. Vámonos. Le voy a echar un ojo a aquella casa Porque Venga va Está todo bien puesto, ¿no? ¡El armario, el armario, el armario! Vale, vale, vale, vale. Vale, rápido. ¡No! ¡Mierda! Vale. Vale. Así me dejan tranquilo por un ratillo, ¿eh? Vale. Vale, y ahora nos hacemos aquí esto. No me va a dejar, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque no es mío. ¡Dios! Empezamos, ¿eh? Uh, la LR, hermano. Vale, con esto me sobra. Vale, atrás. Ah, que hay otro armario ahí. Cago en todo. ¿Cómo lo rompo, hermano? Un hacha. Vale, voy a mirar las otras cajas, ¿o qué? Son solo armarios. Vale, vale, vale, vale. Pues me autorizo. A ver. Vamos a guardar otro sitio, dan? ¿Vais a hacer trampas? Eh? ¿Vais a hacer trampas en mi server, cabrones? Vale, ya están aquí. Yo me puedo ir en cualquier momento, pero. La puta es que no mira las otras cajas, eh. Ya yes. En serio, no me puedo hacer un techo, tío. Vale, es que el tema es que ahí me pueden ver, tío, eh. Vale, ya está, no, vale, ya está. Ah. Creo que no tienen home, creo. Si lo tienen me van a reventar, ¿eh? Lo hizo ya. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Uh, las torretas, hermano. Uh, las torretas. Ahí. Ahí. Vale, con tranquilidad, que no nos venga nadie Vale, sé si es que no van a venir, sé si es que no pueden Vale, y no tengo para hacerme un saco, tío Eso es lo que me jode, que no tengo para hacerme un saco, tío Pero bueno, nada, nada, nos vamos a casa, nos vamos a casa a volver, eh, voy a volver, no os preocupéis que voy a volver ya bueno, espérate, o puedo ver con cama, tío. ¿Qué dices, Callanera? A ver. Uh -huh, 29 C4 Vale Aquí ya está Aquí ya está Pues es que prácticamente ya está Vale, con esto Con esto Con las 7 cámaras ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Esto La tarjetilla Ah, volvemos, señores, ahora volvemos. Voy para casa ya. Ha intentado construir, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Pues ya está. Hostia, el cuerpo, el cuerpo, ya ves. Espérate. Que no quepo aquí. El cuerpo no lo puedo ver, ¿no? ¡Dios! Vale, vale, vale, vale, vale. Pues esto. Esto me da igual. Esto no. Que no lo puedo craftear. Mira, el bol ya lo sé hacer, me da igual. A pólvora me da igual eh... Esto Esto Joder Y la tela, tío, me hace falta vale, La tarjeta roja tampoco por culo Vale Ahora. Ahora volvemos a poder el resto, ¿eh? no os preocupéis Estoy guarda guardar cosas, sí, sí, sí, sí. Ahora volvemos ya tengo tapados los armarios. Hemos removido los esto. Volvemos, ¿eh? Se desconectan todos los del clan. ¿Qué dices? Entonces es un clan de 10 notas. Pero si tienen miedo de uno solo, tanto locos, ¿no? Lo primero me ha venido uno en bolas. ¿Me está diciendo que hay gente ya allí o qué? Oh, no, que hostia me da Cuidado, ¿eh? ¿Me o sea, me estáis diciendo que el que se ha puesto a construir antes aquí fuera Que le dispara un poco a la construcción ¿Era este? ¿Que está escondido el killer? Cuidado. Nada. A ver qué nos hemos dejado. Uh, Python, ¿eh? Pitonisas. Vale, y aquí que hay una mira. Ah, un flash. Vale, eh, el único miedo que me da es la montaña esa. Porque es que me pueden pegar una, una hostia buena, eh. Mirad la cantidad de fusiles que tiene esta peña. Pero nada, ya limpiamos hasta el final, eh. Mi volt. Vale. Ya nos queda el armario, eh. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios el armario! ¡Dios el armario! O es el cayan. Es el cayan. Vale. Este tal que el que está chetando es el que más ha matado y tener, tiene, ¿tiene este cuerpo. El en sí. Total. Pero es que me parece raro que no hayan venido, tío. Si son... ¡Son un clan! ¿Qué pasa? Sois un clan, tío! Venía a reventarme. Pues mira, lo que te digo... Esto toma por culo, esto toma por culo... Esto también... Esto por aquí... Esto me lo como. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No va a caber nada. O sea, a la mierda de las armas. A la mierda de los fusibles. Ahora volvemos a por ellos. ¡Nueve mil de metal de alta calidad! ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! ¡Nueve mil! ¡Nueve, mil! ¡Nueve mil! ¡Qué cojones! ¡Soy rico otra vez! ¡Soy rico otra vez! ¡Gracias, Callan. Es que eres el mejor. No te lo he dicho antes, pero es que eres el mejor, tío. Se estarán preparando para qué? ¿Para qué acumuláis tanto? Hacedos una mansión, hombre, ya... Ay, no, coño. Vale. 9000, tío. Madre mía, 9000. Pues ya está, señores. Ya está, soy millonario otra vez Pero que tienen 100.000 de azufre, loco O sea... What? 100.000 mil de azufre O sea, estáis... Ahí... Qué enfermos Qué enfermos Pues venga ¿Cómo se puede ser tan enfermo? Pues nada, ya tenemos videazo para Youtube Madre mía, tú Qué rápido están yendo las cosas hoy, ¿no? Esa gente es insana, hermano. Ya te digo, José, ¿eh? Mother of God, tío. Lo que no entiendes es que no se, no se ha acercado nadie, tío, aquí a... ...a intentar quitarme algo. A ver si pueden pillar algo, ¿sabes? ¿El killer ese era de, de su clan o qué? Que, tío, estás crecido. O sea, tendría que haber aquí ya, vamos. Dos, tres personas por aquí esperándome, tío. Para matarme y quitarme algo. No tiene sentido. La verdad. A ver si se van a pensar que somos más. ¿Sabes? Eh. ¿Ves lo que te digo? Ay, no me tenía nada para construir, hermano. Qué pena. Vale, ahí había madera, ¿no? Va, no me da para nada esto. Tampoco le veo, eh. Vale. Estoy bloque? Ah, por otro que no me va a dejar, ¿eh? Esto no me va a dejar lootear tranquilo ya. Lo bueno es que nos podemos ir con el Hon cuando queramos, pero en cuanto empieza a lootear, va a empezar a disparar. Ah, tenía trío madera, tío. Uh -huh. No me hagan la misma de ayer, a ver. ¿No? O sea, es que me tengo que meter para adentro, ¿eh? ¿Qué coño, es eso, eh, eh, 16 trajes, eh, eh, de aquí no me puede dar mucho, eh, eso es lo que parece: fusible, fusible, fusible, el AK, la Thompson, el tío no me puede dar, creo yo, ¿no? Ahora sí, joder. Pero está muy lejos, ¿no? Bueno, ya lo dura todo. Ah, no me queda por un martillo. ¿Cómo estás, container? Hola... Oh, no. Toma. se ataco No sé si lo he tumbado o no, tío, con ese gesto Si el tío iba sin nada Igual lo hemos tumbado, ¿eh? ¿Cómo revienta esto? Tú, la volt oh. Vamos a averiguarlo, ¿vale? Se va a enterar el pago este ¿Se fue con home? ¿En serio? ¿A dos de vida? No más, si le metí un mochón que flipas. Ah. ¡Pues sí! ¡Hala, me voy a mi casa! ¡Oh yes! Ah, no, bueno, me voy a la otra. ¡Oh yes! La idea easy, pero super easy, ¿no? Y con mocha incluida. No sé cuántos metros, pero mocha incluida hay poca gente ¿no? Seis. vale pues ahora no sé os raidamos más que no me hace falta o nos podemos a buscar lío o no sé